Eh, bueno, primero, muchas gracias Elsa y muchas gracias a todo el mundo por, por invitarme y por, y, por, y por aceptarme otra segunda vez, que yo creo que la primera ya fue un poco difícil. Bueno, muchas gracias. Eh, también tengo que decir que yo no soy ni historiador ni arqueólogo, eh, que llego al mundo, al mundo del patrimonio porque engancha, porque cuando te metes en él es algo que te atrapa, como, como el mundo de la cultura, y que eh, das un paso más un poco al activismo porque... Cuando, cuando te engancha y ves lo, lo interesante que es y lo bonito, ves lo que está pasando y ves el desastre que está sucediendo y entonces pues tienes que convertirte de alguna forma en, en activista y en muchos no casos en crítico para que se bien. en crítico y en defensor eh, cuando Elsa me invita me invita a esta charla pues la digo que bueno, que quizás yo no soy el más apropiado pero que si la, la puede interesar que estamos preparando una lista sobre el patrimonio el, que está en peligro Sí, sobre los bienes que, que, que están realmente en peligro en Cantabria y que si puede interesar, pues bueno, pues que, que podemos contarlo aquí un poquito. Lo preparamos desde Hispana Nostra, eh, para todo el mundo sabe lo que es Hispana Nostra, pero eh, para el que no lo sepa, eh, en el año 1975 el Consejo eh, Europeo eh, celebra el año de, <coughs> del patrimonio arquitectónico en Europa. Y entonces, en ese momento ya eh, eh, nacen ideas y se demanda que la sociedad participe, que no solamente la sociedad eh, tiene derechos, sino que también tiene obligaciones y que tiene que participar. Entonces, la respuesta es que nace eh, eh, Europa Nostra y en España, eso es el año siguiente, en el 76, eh, España Nostra. España Nostra es una asociación eh, cuyo único fin es defender el patrimonio. Eh, Isabel Ordieres, es de la Junta Directiva de, de, de Santa Anderina, sí. eh, bueno, Andaluza, desde todo, y, y, y casualmente estaba aquí, y entonces yo creo que, que puede incluso eh, comentar algo más de Hispana Nostra. Hay una página eh, web muy buena de Hispana Nostra y eh, lo que ofrece Hispana Nostra y lo que lo que busca, que fundamentalmente es defender el patrimonio. Bueno, buenas tardes. Yo realmente no sabía lo que venía. Es verdad, ¿eh? Es verdad. He venido, pero me ha encantado. Vamos, estoy verdaderamente, os digo, desde el corazón entusiasmada por todo lo que se está hablando, porque, bueno, aparte de que yo he nacido en Santander, aunque yo, me pasa lo contrario que a ti, sigo teniendo acento granadino, porque me crié en Granada, pero he trabajado mucho sobre el patrimonio, bueno, mucho, porque he podido de Cantabria, de Santander... Y, y entonces, como soy profesora eh, en Alcalá de Henares, en Madrid, vivo allí, pues me dedico mucho a temas de, de arquitectura, de restauración. Entonces, en lo de Hispania Nostra. Eh, si queréis saber lo que es Hispania Nostra es muy fácil, porque con poner Hispania Nostra os sale la web, la lista roja, todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de 40 años. No es casualidad ...que además de insistir en que fue el año europeo de patrimonio... ...por lo que se instituyó Hispania Nostra... ...es la transición democrática... ...es decir, es la primer, de las primeras asociaciones... ...que se logran inscribir en nuestro país... ...llevamos 40 años... ...y me parece un tema bastante interesante... Eh, ...hay que tener en cuenta que es la única asociación... ...dedicada a patrimonio cultural de ámbito nacional... Eh, ...y bueno, eh, a lo largo de todos estos años yo llevo en la Junta como unos 10 años... ...pues hemos intentado pues, acercarlo a ciertos ámbitos... ...primero a actualizar el concepto de patrimonio... ...porque yo creo que estaban todavía con lo del monumento y el castillo, ¿no?... ...entonces intentar adaptarnos a las nuevas definiciones de patrimonio... ...también acercar a la gente joven... Eh, y luego pues, pues, convertirnos en una asociación que realmente lucha por el, por el patrimonio y entonces desde ese punto de vista en el año 2007 y esto es lo único que voy a decir porque te voy a dejar hablar sobre Cantabria nuestra querida Cantabria eh, se creó la famosa Lista Roja eh, que yo lo considero un arma de combate a los políticos les ha sentado fatal sean de cualquier partido político en algunas comunidades no, en algunas comunidades hasta nos han agradecido que se creara la Lista Roja no sé si habéis oído alguna vez hablar de ella. Es una lista eh, con unas fichas donde cualquier particular o entidad de España, de cualquier pueblo de España, que ve que, que está en peligro un bien cultural arquitectónico, un inmueble, pues entonces eh, acude a España Nostra, que cuelga en esa lista una vez pasado una serie de trámites. Esa ficha, pues como, como una, un acto de denuncia, pues como una reflexión. ...no se va en contra de ningún propietario, no se va en contra de nadie... ...no se trata de hacer un inventario ni un catálogo... ...sino simplemente difundir los problemas que tiene nuestro patrimonio... ...hacerlos visibles... ...y eso es un poco una de las actividades que yo creo que es más interesante... ...y que ha tenido mayor repercusión... ...en lo que a mí me compete, y ya lo digo ya que estoy aquí... Eh, ...la he traído como regalo, no estoy haciendo publicidad... ...pero no se vende, se regala a los socios... Durante ocho años eh, he sido directora y soy directora de la revista de Hispania Nostra, en la que hemos intentado, pues eso, como os decía, actualizar un poco esa visión, divulgar a, pues a los ciudadanos, al público interesado, pero que no es especialista, pues en los campos patrimoniales que se están generando, todas las inquietudes que está habiendo en nuestro país, ¿no? El tema de la despoblación es uno de los temas que pensaba hacerlo como número monográfico, el siguiente... Y a mí me parece interesantísimo. Solo decir que como profesora de arquitectura y de restauración tengo locos a mis alumnos con el tema de la expoblación. Porque como doy clase en Alcalá de Henares, es decir, en la zona que llaman la Laponia de España, porque tiene menos densidad por kilómetro cuadrado que Laponia en Finlandia, toda la zona de Guadalajara, Soria, Cuenca, es algo espantoso pues entonces siempre les intento convencer de que parte de sus actividades profesionales futuras vayan por ese camino y efectivamente tenemos un proyecto que no viene a cuento, la palabra chino la palabra clave chino para intentar entrar a dar soluciones al tema del patrimonio y de la despoblación de esa zona bueno, eh, compañero, te paso gracias eh... Bueno, eh, eh, ya no sé qué decir, después de todo esto, en este tiempo también lo has dicho tú, eh, el, el patrimonio, el concepto de patrimonio ha cambiado muchísimo y está cambiando. Eh, yo creo que eh, todo lo dicho, tan, tangible, intangible, no sé qué, eh, construido, urbanístico, eh, museístico, para mí el patrimonio tiene que ver algo con el territorio, con la memoria y con las personas. Eh, y luego se le pueden dar eh, muchas... Eh, muchas definiciones. Para mí, la definición que más me gusta, eh, os la pongo aquí: John Ruskin, un ideólogo del siglo XIX, era eh, rehabilitador y dice algo que, es, que, que hay, puedes eh, decir lo que ya, o, o, o reflexionar lo que tú quieras. El patrimonio es el único medio del que disponemos para mantener vivo un vínculo con el pasado al que debemos nuestra identidad y que es constitutivo de nuestro ser. Y, y yo añado. Y es la forma de estar en el presente y proyectar el futuro. Yo creo que eso es el patrimonio. Luego puedes hacerlo más, más serio o menos serio. Y, y, y ya eh, vamos a entrar en la lista roja, porque ya lo ha dicho Isabel perfectamente, la lista roja pues, es el, el argumento o la forma que tenemos para para eh, eh, decir que las cosas están mal. No, no nos encanta meter elementos o bienes patrimoniales o culturales en la lista roja, pero es que hay un momento en que dices, es que va a desaparecer y este es el motivo. Eh... Iba a decir algo que, que se me ha. Aprovecho para decir que ya me he molestado en sumarlo. Sí. Tenemos 781 fichas de la lista roja. Sí, en español. Porque hemos conseguido por lo menos que ciento y pico. y Calculamos que a lo largo de estos años el 14% se ha logrado salvar. No sabemos qué porcentaje se hemos tenido algunos. de responsabilidad nosotros, se pero se ha salvado el 14% sí. de todos. Esos en Cantabria efectos. ya se está salvando alguno. Bueno, eh, desde hace año y medio, que es lo que se me había olvidado, eh, hay una delegación en Cantabria de Hispania Nostra y ahora mismo la prensa pues se ve que eh, hay como más elementos que entran en. Bueno, no es que esté peor ahora que hace cinco años, es simplemente que se está actualizando. Bueno, este es un elemento, por ejemplo, eh, de un edificio en, en Cantabria. Este es el listado, el listado eh, que, hay, que hay que actualizarlo, ya hay que meter alguno más, pero eh, de La Puebla Vieja voy a descuadrarla la, la, no a... Eso. De nivel, la Puebla Vieja de Laredo. Es que es curioso, ¿eh? La ha estudiado mucho yo creo ¿qué, que... ¿Qué me iba a decir? ...también con esos famosos alumnos... ...entramos un día como si fuera la invasión de los bárbaros... ...y es curioso, tardamos meses... ...en que creyeran en nosotros, eso que decía fundamental... ...aunque yo tenía la ventaja de que... ...diríamos que hacía de embajador... Eh, ...un arquitecto muy querido... En, ...en la Puebla de Laredo... ...y entonces eh, teníamos toda la... fiabilidad que, que nos daba él... ...nada, simplemente decir que estuvimos trabajando... ...sobre la Puebla Vieja de Laredo... ...y se terminó publicando un libro... Eh, ...con todos los trabajos, con todos los estudios... ...con todos los eh, testimonios de toda clase de personas... ...y es curioso porque siempre decimos de broma... ...que es la primera vez que un ayuntamiento paga... ...para que se le critique, por decirlo de alguna manera... ...porque realmente no acaba de solucionarse el tema... ...como sabéis... ...bueno, es un lujo la Puebla medieval... ...y no está en buen estado... No. ...entonces la llamada es para decir... Que, que, ...que esto es demasiado bueno para tenerlo abandonado... ...para tener así, para tener estos edificios... ...de esta forma la casa de Juan Carlos Medialbo en Limpias, una tragedia. Este es un sitio en el cual yo llevaba a la gente y decía, te voy a llevar a un sitio precioso, íbamos aquí y lo mirábamos. Es una casa, bueno, de, de, de una construcción normal, de piedra, no era ni siquiera de sillería, con escudos, aquí hay un rollo heráldico, etc. Tiene una historia para el pueblo, pues fue escuela, aquí se ve a los niños descalzos en aquella época, eh, ...probablemente muchos niños eran los padres de gente que viven allí ahora en, en este pueblo... ...se accedía por este puente, pero esto es hace cinco años, eh, se accedía por este puente... ...que había un riachuelo que cruzaba todo, todo el, el río... ...y eh, la especulación hizo que aquí se construyesen unas casas eh, que eran inundables... ...y entonces para inundar, pues el constructo se le ocurrió de la noche a la mañana... Con, ...seguramente con, con la alegría o, o el visto bueno de algunos, tirar el puente... Bueno, lo vamos a ver en fotos. Este era el puente. Es un sitio de verdad que yo llevaba mucha gente pero nada más para verlo, para disfrutar, para estar un rato ahí sentados viendo esto. Entonces se tiró el puente, se hizo un canal amplio para evitar el, el, las inundaciones y, y esto quedó de la casa. Esta casa se va a, a, a desaparecer. Fijaros qué destrozo. Esto es el, lo que antes veíamos, la primera imagen. Esto es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues como eh, salieron escritos y protestas y no sé qué, no sé cuánto, pues hicieron un puente. Vale, y ya está, y se acabó el problema. Bueno, este es el, un elemento que está en la lista roja. Esta es la casa de Pico de Velasco en Angustina, está enfrente de Limpias. Es una, una casa que tiene una historia eh, muy antigua de... Incluso alguna es, eh, que si los godos llegaron aquí, bueno, una historia que es un poco mito también, bueno, se fue deteriorando con el tiempo, pero, pero ahí estaba, se va deteriorando, efectivamente, el tejado y se arregla. ¡Oh! ¡Mío, mío! Al fondo veis Laredo, es un sitio fantástico con la, ría de, con la ría que entra por limpias hasta, y se hace esto. Bueno, sin palabras, ¿no? Yo creo que no merece la pena decir la casa de Pico Velasco. Este es un edificio que está así desde una invasión francesa en el siglo XVIII, también está en la zona del área, el, el Palacio del Infantado, pero eh, se, está, se está dejando, esta foto tendrá 10 años, y entonces vamos viendo que va creciendo la maleza, y, y sigue creciendo. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, pues esto no hay que hacer nada más que, que, que hacer un consolidar la ruina, no No hay que hacer nada más, pero, pero bueno, está ahí. El famoso Palacio de Chiloeches que es así hasta un año y medio que es un asunto ya político más que más que histórico bueno este fue un hospital napoleónico y eh, en esta plaza actual pues se plantea está protegido por todos los sitios aquí aquí pongo monumento histórico-artístico provincial desde el año 72 desde el año 85 el PGU lo hace una protección integral pero bueno pues en un momento determinado los que toman decisiones tienen capacidad para hacer y deshacer y entonces se pretende tirar este ala que es menos noble según ellos y se creen que es el edificio lo importante no, no la historia que, que, que, tiene, que tiene el edificio no tiene el valor histórico no tiene el valor arquitectónico solo sino el valor histórico, es el edificio más, más antiguo de San Antonia y bueno pues, pues eh, lo tirarán aquí vemos el momento en su edificio aquí se ven incluso soldados, esto ya no, claro, no, es, no es Napoleón después del siglo XIX, pero aquí se ven soldados que eran un hospital y estarían enfermos, estarían yo creo que aquí también se veía por aquí alguno. Bueno, y esto es como está ahora. Y, y bueno, pues y con, lo, como estará en muy poco tiempo, pues ya no. Esta es una torre, hay muchas torres eh, eh, en Cantabria, la, la torre de Palacio, bien inventariado. Estaba en muy mal estado y se va deteriorando. Entra en la lista roja. Aquí ya se empieza a ver cómo se cae el el tejado, y bueno, algo están haciendo, no sé hasta dónde llegaremos pero bueno, la torre limpias. Este acaba de entrar, es el caserillo redondo de San Martín de Quevedo, acaba de entrar en la lista roja ahora, y no lo hemos metido nosotros, ha habido alguien, un, una persona eh, que no sabemos quién, que lo ha pedido, y muy bien, y, y entonces se ha estudiado en Madrid, y, y ha entrado, y, ha, y yo no lo conocía, he ido a verlo, y digo, pues que, que, no, que no lo conocía, que, que es fantástico, es una construcción agrícola, ganadera, ...tiene como dos círculos concéntricos... ...y de alguna forma, siglo XIX, allí se... ...es, decir, el comité. Sí. es que eh, en la sede de Hispania Nuestra... Eh, ...nacional, hay un, se ha creado un comité científico... ...una serie de expertos... ...que de alguna manera pues, miran un poco todas esas fichas... Pues, ...para intentar que sean lo más rigurosas posible... ...aunque siempre con un, ...luego queremos que sean las fichas totalmente divulgativas... ...y con un lenguaje absolutamente eh, normal y popular... ...no sea para especialistas... Bien, esto no es rural, es, bueno, es, es, en la proximidad de Santander, es un castillo, castillo de Corbanera, vi desde el año 12, es un castillo que se hizo para proteger una, futura, una posible invasión carlista eh, de Santander, que no llegó a producirse, y es un castillo militar, pues muy interesante, pues que, que como veis, pues, eh, se ha dejado de poblar, la, la gente ha hecho sus casas, etcétera, y, y este era... Y bueno, pues nos buenísima. estamos, sí, claro. La torre de hoyos en Villano de la Peña, eh, la torre de de la Peña. Y como veis, aquí pongo, están protegidos, o sea, efectivamente tenemos una ley de patrimonio que lo protege todo, pero simplemente sale en el boc y, y está, esto es lo que hay que hacer, nada más. Aquí está, ya se ven aquí unas grietas tremendas. Está rodeado ya de urbanizaciones en la, en la época especulativa. Eh, siempre hay una cosa también muy interesante, sí. que, que ponen aquí esto, parece que es como un, un signo basura. de modernismo. De que la basura de limpieza... siempre en el monumento, sí. porque como es el sitio que no es de nadie, pues ahí sí. para que no moleste. Esto eh, me imagino que vosotros arqueólogos diréis, ¿qué hacemos aquí? Nada consolidar la ruina y dejarlo como una estatua, como un monumento. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que habría que restaurarlo y sobre todo los, no sé si está habitado o no. No, no, no está habitado, no. Es hay que darle contenido, sí. Está, a, a está vacío. a pasar lo mismo tal vez. Sí. Pues es, es Yo consolidaría la ruina nada más. Lo mantendría... Sí, nada más. Es lo que haría ahí, en mi opinión. Bueno, este es un lazareto de leprosos del siglo XIII, a lo de San Vicente de la Barquera. Eh, esta es la capilla, que es lo más interesante de todo el Lazaretto. Eh, por supuesto es bien inventariado, 2003. Esta es la capilla y tiene dentro estas pinturas que son espectaculares. Desaparecerán. Es un barco. Hay, hay otros. He puesto esta imagen, pero hay más, más dibujos. Es muy grande. Es el. Es ¿no? Sí. casas de arquitectura, pues eh, importante, nobiliaria de. De, de, de la provincia, por ejemplo en las pesillas está la busta, aquí vemos cómo eh, se inicia el deterioro, cómo si continúa y no pasa nada. Este ha entrado en la lista hace poquito, el Palacio de Ceballos del Caballero en Argovilla de Cayón, y, y ya se ha publicado en el país, y entonces todos los medios aquí se han... ¿Qué pasa? Que, es que se publica esto en el país. Yo no he sido el que lo mando al país. No, no. Palabra de <risa> pues me extraña, ceballos. No. <risa> Fue desde Madrid. Bueno, es una cuadra. Este palacio espectacular. Enfrente hay una iglesia románica, la iglesia de San Andrés del siglo XIII. Y, y esto, bueno, es una, es una cuadra, pero es que, es que está maltratada. Las almenas eh, rotas, cerradas, estos balcones así. Y bueno, es un lugar precioso. Si no lo conocéis, Argovilla de Cayón está a 20 kilómetros de aquí. La torre de Cadalso también ha entrado ahora, es una torre defensiva, en Valde Arredible, pues que también que tiene sus días Por contados como, como esto, continúa así. Aquí la veis. Esto es una preciosidad, las torres de Bores. El marqués de Santillana hizo unas serranillas a día de esto. El paisaje es idílico, el paisaje es precioso, puede parecer que eso está fenomenal. Allí veis las dos torres, este es el único lugar en Cantabria que hay dos torres pegadas. Tienen, eh, es un lugar histórico, parece que esto es qué cosa más bonita, bueno, eh, la realidad es esta. Y esta es la otra. Ahí meten tractores. No, es que la leyenda se, se mete en las, las ruedas no, y, la y revienta la textura. Sí. El proceso. Esta también acaba de entrar ahora, la Torre de los Ríos en Espinilla, en la zona de Campó. Mm. Al lado de Proaño no sé. está. Sí, era, del, era de, de los ríos, ríos del sí. solo de Proaño, de la sí, familia. Sí, bueno, esto es. Eh, esta es una ermita de San Juan de Socueva, en Arredondo, Est está en, en, por aquí. Eh, pues es siglo, eh, es estudiado hace poquito por arqueólogos y es la, es la más antigua de Cantabria, sí, es, es mozárabe. Bueno, esto es. Un Sí. Bueno, está como en el monte. Esto, esto está a lo mejor tiene ya mucho, mucho tiempo, pero es que esto se va a caer. Y, y, y, por ejemplo, pues nada, ¿no se les ha ocurrido el ayuntamiento nada mejor que hacer una vía de estas, eh, cómo se llama, sí, ferrata, o sea, no, no. Sí, pero encima, eh, la, estaba eh, debajo la ermita. Las escuelas de Terán, que esto, esto es de, eh, una historia de la libre enseñanza, eh, tiene que ver con los González Linares, bueno, es un lugar, pues esto es, esto es la escuela de Todo esto, por supuesto, ha ido a cultura, cuando, cuando en, a lo largo de, de estos años se les ha mandado informes a cultura, y sí, están protegidos todos y tal, pero es, esto es la protección. Esto es... Bueno, pues ¿qué, qué voy a decir del lugar en que todos los parlamentarios de Cantabria lo ven todos los días cuando van al Parlamento. El convento de Santa Santa santander está enfrente del Parlamento. Eh, es un lugar, eh, ahora se habla de, de, de proyectos para el MOPAC y para no sé qué, y están, está esto aquí, muerto de asco, al lado del Parlamento. Es un convento de Clarisas del siglo XVIII, XVII. Importante. Bueno, esta no sabía si dejarla o no dejarla. Vamos a ver, eh, es, es un tema que daría para una charla entera. En, eh, hace cuatro años eh, había un proyecto de convertir el territorio de Cantabria en una fábrica de molinos. No era eh, usar la energía eólica, era, era un negocio como otros, especulativo. y no, Entonces, esto es una infografía que se ha dicho que es falsa, pero no es falsa. Esto yo conozco la historia y sé quién ha hecho y le ha hecho un arquitecto absolutamente fundamentado. Como el, que, como el que calca entonces Hispania Nostra aquí eh, la meten en la lista eh, porque por el riesgo que va a pasar pero esto no sucede bueno, le he dejado aquí aunque posiblemente tenga que salir porque la bahía sigue teniendo constantemente eh, agresiones la, la última agresión es el famoso eh, escollera que hay que hacer otra que esto es una barbaridad en una playa, esto es una flecha clavada en el corazón del sardinero. El sardinero eh, es, es algo que y va a ser deja mucho dinero. Más alto. Sí, esto, <risa> esto ya, ya, subió, metros, que bueno. ya subió, pero estos señores que están aquí no ven eh, eh, lo de acá, lo de allá. O los es que estuviesen aquí no lo ven. Eh, por supuesto, aquí no se puede subir los niños porque es peligroso, han puesto eh, caracteres de, de, de peligro y, y hay que hacer otro porque si no no sirve para nada. Y, y bueno, había que ahorrar dinero porque esto costaba el, el, el, los problemas de la arena. 40, 50 mil euros al, al año y esto cuesta 2 millones y medio. Bueno, con esto se ahorra dinero. Bueno, entonces, estos son agresiones y por eso existe ahora un debate que no, no queremos sacarlo, pero es posible que, sí, hay que, que haya que sacarlo. Bueno, el Parlamento de Cantabria ya, ya se ha definido en contra, por mayoría prácticamente absoluta, pero, pero bueno, sigue esto aquí. Y esto es desde la bahía, desde el mar, no se ve la playa, detrás de esto estaría la playa. Y, y he, dejado, he puesto esta ayer mismo porque son más nuevas agresiones. Eh, y, y, y como el lugar era apropiado, pues yo creo que, que, que hay que decirlo. Eh, se plantea eh, quitar un kilómetro de barandillas. Eh, se plantea quitar un kilómetro de barandillas porque dicen que las barandillas están... Que no tienen solución. Aquí se ve que no tienen solución. Están fatales. Y... Eh, ¿También, eh, ¿también, sí. No? Y esto, esto es el... ...está en el plan del sardinero... ...hecho por un arquitecto, por Ramiro Sainz... ...hace 100 años... ...y forma, entra dentro de, de, del, del plan sardinero... ...y está protegido... ...y entonces eh, hacen otras iguales... ...que están hechas con acero inoxidable... ...y estas son de hierro... Eh, ...como veréis son iguales... ¿eh? ...y eh, no sé si les sobra dinero... ...o qué quieren hacer... ...o por qué cambian y tiran esto... ...esto es algo inadmisible... Y es que estos son cosas que van que, que, que van sucediendo constantemente. Eh, bueno, se podría estar aquí hablando de esto un buen rato, pero si, si alguien luego quiere preguntar algo, pues... Eh, la salida de la lista roja, eh, como ha dicho antes Isabel, en algún caso se sale de la lista roja. ¿Por qué? Porque, porque el, el, el bien no tiene solución. Y entonces lo metemos en la lista negra y ya le, le, le enterramos y le damos la, la vista. La vista. Bueno, y otros en cambio porque hay alguna, esperanza, hay alguna esperanza, por ejemplo, el palacio de los Acevedo está en una lista verde de la esperanza, pero que puede pasar a la roja o, o sacarlo de la lista porque se está arreglando ahora y es posible, es una maravilla de edificio. Bueno, esta es la obra y bueno, pues, pues se está arreglando y, y detrás de ello parece que hay un plan, un, bueno, vamos a dejarlo. El palacio, el, la casa de, de Cubillas en Ajo es también una, es fantástico. Bueno, pues un, la iniciativa privada pues ha conseguido, ahora vamos a ver las fotos, pues, pues arreglarlo, pero se les sacaba el dinero y lo han dejado a medias. Aquí lo que hay que hacer es ayudarles, ver cómo se puede hacer. Esto está arreglado ya, eh, se ve. Se está ve recuperado. aquí, está recuperado, sí, sí, sí. sí, entonces bueno, pues oye, yo, yo creo que esto, han puesto el cartel que no hay que hacer más y, y ya está, sí. esto había que, que limpiarlo, que, que, que eso han fuera el ayuntamiento, pero bueno, han hecho un esfuerzo y... y ¿Ha sido el ayuntamiento el que ha pagado? No, un privado, un señor, el, el dueño. Es pues que el ayuntamiento no puede, directamente. Aquí se ve, todavía está todo esto, pero bueno, hay que apoyarles. Esta está, la, la torre eh, de Quintana en Soba, está en la lista roja y la vamos a quitar, yo creo, directamente porque es, porque, bueno, es una cuadra, pero, pero está bien. A lo mejor alguna recomendación habría que hacerles, esta es la cuadra por dentro, pero bueno. Eh. Y luego voy a poner una serie de, de edificios que algunos ya se están estudiando en Madrid, ...y otros eh, pues estamos preparándolos... ...porque yo creo que son, son, son interesantes... ...la casa de Calderón de la Barca... ...de Calderón de la Barca... ...la casa medieval con torre de Calderón de la Barca... ...solar de Calderón de la Barca... ...es una cuadra... ...el otro día en el periódico... ...me lo han preguntado... ...y yo decía, ¿alguien se imagina... ...que la casa de Shakespeare o la casa de Baudelaire... ...en la o en Francia... ...fuesen una cuadra... ...estoy absolutamente convencido que cualquiera de ambas... ...que, que son... Son un museo, directamente, y tú vas a, a, a Londres y entras y dejas unas divisas. Esta, está al lado de Santillana, encima está el lado de Santillana turística. Esta es la casa con la Torre Medieval la Casa Solar de Calderón de la Barca. Está abandonada, está vacía. Pues está todo sí, roto. ¿sí? Sí. sí, sí, está todo roto. Bueno, la Torre de Alvarado, que es un personaje que acompañó a Hernán Cortés y tiene una biografía, pues esta es, es su solar también, aunque ellos son extremeños, pero este era el solar de los Alvarado. Y este es como está ahora, eh, ya comido totalmente por la vegetación. Esto no cuesta dinero, esto es quitar esta, esta maleza, poner un letrerito que ponga lo que es y, y, y mantenerlo. Eh, la casa de Diego Cacho de la Sierra. Esto es espectacular, es una auténtica preciosidad. Está en el... Encima del aredo. La primera foto que veíamos de la puebla está desde aquí. Esto, esta es la casa. Esta es un, algo que tiene un encanto especial. Esto posiblemente fue una torre en rural, su momento. Recuso, El escudo es, recuso, escudo es posterior. A... Estas ventanas son añadidas. Aquí había unas aspilleras y dos ventanucos. Seguramente estaría un poco desmochada. Eh, ahora está así. Está así. Estos son como. Eh, cuadras, eh, lugares de, de trabajo, con, pero está todo, todo de ruido Esta es una ermita. Vale. La torre de regada eh, no tiene solución. A lo mejor hay que pasarlo a la lista negra. Está a 15 kilómetros de aquí, eh, en la autovía de Laredo, al lado de una gasolinera en, en Anero. Eh, bueno, eh, es una construcción magnífica, pero bueno, esta es como era, como está ahora. Y no es solamente es que, es, es que esta porquería esté así. Es que esta es la imagen actual. Siempre, siempre la basura Esta es la imagen actual. Siempre, siempre, siempre. Esto desprecia, no es la. que no se cuide el patrimonio, es que se desprecia. En vez de, de poner los basureros, pones un banco de gente que lo mira claro, y ya, ya cambia totalmente. Cambia completamente. Ya había gente que decía esto está lugar. mal. Esto está, pues, Bueno, hay otros edificios. Esto es, es otro problema. estos son herencias, eh, pasan... Eh, pues de los propietarios a varios eh, hijos y luego son no sé cuántos nietos y se va, se va deteriorando. Pero es una casa fantástica que está en estas condiciones, ya cayéndose. También cuadra. El complejo del doctor Marzón Vega de Paz. Este, el, el doctor Madrazo es un gran olvidado en Cantabria, es un personaje humanista. Era um, médico en la Vega de Paz. Mmm, ¿Vosotros no sabéis dónde está la Vega de Paz? Sí, sí. En sí, el no, quinto sí, coño. Sí, <risa> está así. Pues allí tenían un hospital quirúrgico que iba a gente a operarse de toda España. Y tenía cirujanos que iban con él a operar. Tenía escuelas, estoy hablando de 1900, escuelas mixtas en aquella época. Con los niños y las niñas se. se se, se daban clases juntos bueno, algo pionero absolutamente eh, por ejemplo, eh, esta es una imagen en la cual se, pues, eh, este es el doctor Madrazo este es Cosío y este es un amuno, uh -huh. tomándose un café de la Vega Paz estas son el, el sanatorio quirúrgico ¿el café se lo están tomando ahí dentro? ¿allí? Los sí. que están, están allí, dándole ¿Sí? a él sí. Sí. sí, van a visitarle claro. bueno, estos son los, los edificios que se están cayendo todos se están cayendo y olvidados este es un personaje eh, interesantísimo eh. también era eh, humanista tiene ensayos aquí se ve todo otro sanatorio <risa> en Pedrosa es que eh, vamos a ver primero las imágenes y, y solamente los árboles como salen ya por todos los sitios era la isla de Pedrosa fue también eh, lugar donde los, los soldados que llegaban de Cuba eh, pasaban allí una cuarentena este es un teatro modernista muy, muy interesante y, y es que esto yo soy médico eh, siendo estudiante yo iba, tenía eh, eh, conocía a un médico y, y a un señor mayor que ya ha muerto y yo iba con él a, a los quirófanos, o sea que esto hace 30 años funcionaba sí. y es que esto en 30 años ha, se ha olvidado se, ha, se ha, ha pasado esto bueno, la ermita de Rivan Ruesga con estas pinturas como veis, como veis, esto a lo mejor ni un invierno. Esto se ha avisado, es conocido y a todos los que tenían que conocerlo. Bueno, el, el Ayuntamiento le echa la culpa a cultura, cultura al obispado, el obispado a. Y, y entonces nadie quiere saber nada. Esta es una última cena que ya no se distingue. Bueno, os he hablado sobre todo de patrimonio edificado, pero hay otra serie de, de patrimonios que también estamos en ello y que habrá que, que ir trabajando porque, porque es mucho. Pues son eh, estos eh, barrios populares, barrios en Hilera, que son muy típicos de, de Cantabria, que están todos eh, fatal, también las casas llanas que eran muy interesantes, esto es, esto es eh, siglo XIII, XIV será, ¿no? Los valles pasegos, este esto en es la cabaña, aquí hay un puente. Pasa un río por aquí, no por entre no los que árboles, que no y aquí hay un puente, no hay aquí hacían pan, bueno, aquí, no sé si se ve, hay un pintor, cuando hice esta foto, aquí hay un pintor que estaba haciendo un cuadro. Es un sitio que lo ves y, y te paras. Pues Cantabria fue escenario de las guerras cántabras también, es, es, son territorios que, que hay que cuidar. Castro el patrimonio industrial, patrimonio, en fin... ...los paisajes... ...bueno, el patrimonio es muy amplio, es muy amplio y todo... Eh, ...como decía, el patrimonio engancha, la cultura engancha, el patrimonio engancha... ...y bueno, pues, pues toda, ya se empiezan a ver eh, cosas como esta... ...este es un grupo de gente, normal y corriente... Que eh, con el apoyo de, de, eh, económico y personal, con el trabajo y tal, aquí estos, estos son arqueólogos de Santander, Ramón Boiga, ha estado alguna charla aquí, yo creo, ¿no Elsa? Bueno, pues eh, arquitecto, Domingo de la Lastra, un ingeniero, Chamizo, bueno, pues entre todos, cada uno hace lo que puede, pues está, se está recuperando esta ermita, la ermita de Santa Locadia. Y, y bueno, pues este es un repaso un poco general de, del patrimonio. Por supuesto, es el lado negativo del patrimonio, hay, hay otros otros que están fantásticos, pero, pero, pero esto se debe evitar. Bueno, muchas gracias.